Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de XMiniApps. Hoy les venimos a mostrar una interesante aplicación. Eh, el artículo lo, denom lo denominamos control de formas en Excel. Eh, como siempre partimos con un ejemplo, ejemplo práctico. Eh, utilizamos el, el control de estacionamiento que habíamos visto en otra ocasión, en el video anterior. Eh, les voy a mostrar cuál sería la funcionalidad o cuál sería la utilidad de este... Este nuevos elementos que vamos a mostrar y después vamos a dar un ejemplo básico en otro artículo vamos a seguir eh, con otros ejemplos eh, para completar lo que sería el, la aplicación final acá como ven tengo el ejemplo, una aplicación beta y la final la aplicación final quedaría algo así que es un control de estacionamiento como ven es gráfico y bien sencillo pero a la vez bien entendible y que tiene todas las la partes necesarias para, para hacer el control de estacionamiento, entradas y salidas fíjense que cada posición del estacionamiento está enumerada y está, los, los lugares que están ocupados están con un autito que simboliza que está ocupado tiene la patente, el, la hora de entrada y otras cosas más eh, por ejemplo acá se ingresa una, un auto nuevo en este lugar que está vacío Fíjense lo que pasa, se ingresa el, la unidad y si borro la patente, se borra la unidad. Bueno, esto es algo más avanzado que vamos a ver en su totalidad en otro artículo. En esta ocasión vamos a mostrar lo que sería la parte 1 del control de estacionamiento. Esto lo llamamos control de formas porque lo que vamos a hacer acá es controlar una forma. Vamos a ver básicamente qué hacemos acá. Lo único que vamos a hacer en esta parte es, fíjense, cuando ingreso una patente en un lugar determinado, me trae el autito que representa que el lugar está ocupado. Eso es todo lo que vamos a hacer ahora y esto es muy fácil si, lo, si me siguen. Primero vamos a ir a la patente de ejemplo. Fíjense que tenemos lo mismo. Esto se parte, vamos a mostrar en la vista que tenemos acá, fíjense que tenemos la vista, se parte de esta, de esta figura que es, fíjense que es un icono que representa el autito. ¿Qué pasa? Este icono lo que vamos a hacer ahora es una macro para poder hacer esto, lo que vamos a hacer manual ahora. Bueno, fíjense que lo vamos a pegar acá en esta celda, por ejemplo, copiamos acá y pegamos acá. Ahí lo que estamos haciendo, fíjense, es copiar esta figura y pegarla acá solamente, en forma manual. Vamos a probar en este lugar Pegamos aquí y pegamos aquí. Si vemos, hay algo recurrente que es que la imagen toma como referencia el lado superior izquierdo con la celda donde yo pegué. Fíjense que la celda que yo pegué era esta y entonces me toma ese, esa esquina como referencia. Lo que haría la macro que vamos a hacer ahora es simplemente hacer esta opción que es control, control C acá. traemos acá, control B. Fíjense que hicimos todo esto, eh, esta edición gráfica o este formato gráfico que tiene forma de estacionamiento, que lo hicimos todo manual, que son imágenes, fíjense que son imágenes, son formas, que fuimos dibujando. Fíjense que si muevo esto, se mueve aquí, lo que hicimos es alinear esta celda, esta, esta línea de la columna, con esta línea de estacionamiento para que me quede prolijo porque sabemos que esta imagen se va a centrar a esta celda. Entonces lo que hicimos es centrar la columna. Le dimos el espacio suficiente para que quede centrada. Bueno, básicamente eso es lo que hacemos. Es copiar aquí y pegar aquí. Ese es el control de forma. Esto es una forma. Igual que todas estas que están en insertar son formas. Estas son todas formas que tiene Excel. La, la forma... Esta forma es un objeto. Es uno de los objetos ex. Esto, por ejemplo, los gráficos también son objetos, pero no son formas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá simplemente vamos a hacer una macro, por ejemplo. Para que ustedes vean cómo funciona el tema de las formas. Vamos a ir a programador. Vamos a grabar macro. Vamos a venir acá y vamos a hacer la acción que queremos que haga, por ejemplo. Control-C. Venimos acá. Control-V. Esa es la acción básica que le tenemos, tenemos la macro y vamos a estudiar la macro, fíjense. Vamos acá en la macro 2 porque tenía una macro 1 grabada. Y fíjense lo cómo es esta macro. Fíjense que acá primero de la hoja activa shapes que es ese objeto que se llama shapes y me dice un rango y ese, ese rango me marca fíjense, un array que es la imagen que le se llama uno picture. O sea, esta imagen se llama para el código 1 pitch y lo selecciona, luego lo copia y lo pega en el rango que yo quería que era justamente acá. Eso es lo que hace la macro. Si quieren ver, la ejecutamos. Fíjense que hace eso exactamente lo mismo. Copia acá y pega acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que le voy a mostrar algo interesante. Fíjense cómo se controla esto. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, una forma, vamos a la ventana inmediata esta, que está acá, ponemos, cerramos el signo de pregunta y ponemos esto. En vez de poner esto, le vamos a poner 1. ¿Qué significa acá? Que me va a seleccionar las formas, la número 1. Si yo, apeto enter acá, fíjense que me va a seleccionar la forma 1, que sería esta para el, el código. Si, si pongo 2, me va a seleccionar la forma 2 y así sucesivamente. La forma 2 es esta, supongo 3. Me selecciona, esta es la forma 3. Así, así hace Excel para interpretar estas formas. Están numeradas. Bueno, ahora seguimos con esto. ¿Qué, qué pasa? Ahora lo que queremos es hacer que cada vez que varíen la celda que están acá arriba donde van a ir las, las patentes, en este rango que lo voy a, acá lo voy a colorear en un color gris para que se vea, y este rango que está acá, cada vez que se colorea o se modifica o ingreso acá el dato de la patente, me rellene acá abajo con el, el autito este, o sea, me mueva este autito acá o me lo pegue, copy y pegue. O sea, estamos de alguna manera manejando la, la forma esta no bueno ahora vamos a ir para que vean a programador vamos a ir fíjense que esta celda es la vamos a notarlo acá c14 a e14 y la celda de acá abajo son las C27 a E27, para tenerla en cuenta, ahora no tenemos que acordar de eso. Bueno, venimos acá y vamos a utilizar, vamos a copiar esto y vamos a utilizar algo que ya habíamos visto en otros artículos, por ejemplo, fijamos, nos, nos venimos a la hoja ejemplo que es la que estamos utilizando y acá eh, vamos a utilizar un evento que se llama change, ¿no? este change que quiere decir que este evento actúa cuando hay un cambio en la, en la hoja pero que pasa acá nosotros queremos que actúe solamente cuando está seleccionada este área que está acá que son donde van las patentes no entonces qué hacemos ponemos IF INTERSECT TARGET así, se, así es la sintaxis de esto y le ponemos el rango donde están los datos que nosotros queremos que si se acuerdan era esto. C14, A14. C14, A14, coma. C27, A27. C27, A27. Cuando hacemos eso, le ponemos IfInterest nothing Así es la sintaxis de esto. ten en if acá me faltó if not es intercept acá tengo un errorcito c14 bueno así es la sintaxis acá me faltaron las comillas para que esté bien la sintaxis porque no tomé bien el rango ahí está ahí agarró esto lo que es lo que hace, lo que hago primero es ejecutar el evento change, que lo que me hace es que si varía la hoja en algo, ejecuta una acción o el código que está acá adentro. Y este Ignode es un condicional que, que le digo que si está dentro de este rango los datos, ejecute cierta acción. Entonces, ¿qué hago ahí? Lo que estaba en la macro lo copio ahí. Y listo. Vamos a ver el resultado. El resultado va a ser el siguiente. Si nosotros anotamos algo acá, por ejemplo, la patente, cualquiera, va a ejecutar la acción o la macro que ya habíamos tenido. Acá hay un errorcito. Era eh, acá, es coma, no es punto y coma. Volvemos. Y ahí sí vamos a ejecutar la macro y van a ver que va a funcionar esto. Muy bien, bien, ¿Vieron? ¿Vieron? Entonces acá lo mismo, fíjense que cada vez que pongo una patente, me va a traer ese objeto, me va a copiar ese objeto en el lugar que yo quiero. Ahí me lo hizo mal. Vamos a copiarla acá. Depurar. Bueno, como ver acá en... Como ven acá hay un problemita, que es que dejé como usé la macro de que había hecho al principio, siempre los datos me pegan de 15 a 18. O sea, siempre me, me, me quiere pegar acá los datos. Entonces, para que no pase eso, que vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta esta sentencia. Me active cell. me, me pegue la imagen. ¿eh? Y después vamos a hacer que vuelva hacia arriba con... Y b vamos a hacer que una vez que ponga la imagen vuelva hacia arriba. Vamos a utilizar Offset, que se mueva, menos una fila y cero columna, que seleccione eso. O sea, ¿con esto qué va a hacer? Cada vez que introducimos acá la patente, me va a pegar la imagen, acá abajo en la hoja activa y va a volver hacia atrás, entonces me va a bajar en el, la posición original. El problema de, esta, de esto es que si yo borro acá la patente, porque se fue este auto abandonó el estacionamiento, le tenemos que cobrar, por ejemplo, me vuelve a pegar otra imagen arriba. Eso lo vamos a ver en la parte 2 para que, para que, para que pase esto. Lo que vemos acá que es cuando introducimos una patente, primero me ingrese la hora y la fecha que ingresó el auto, así podemos llevar una constancia de eso. Y cuando yo borro la patente, porque se fue, el auto abandonó, ya le cobramos, borre la posición y quede vacía esa posición. Eso lo vamos a ver en un video posterior. Entonces acá, para mejorar la vista, esto una vez que tenemos toda nuestra macro que está acá terminada, lo que, lo que necesitamos hacer es mejorar un poco la vista fíjese que es muy estético, esto es muy bonito El, no es como la de control la de control de estacionamiento que habíamos visto antes que era todo como más planilla, esto es más gráfico más se ve más como una aplicación como un software y es más fácil de utilizar es la idea del de, de bloque de este artículo de que empiezan a a crear ustedes mismos estas aplicaciones lindas y simples con nuestras herramientas las que le estamos dando estos elementos nuevos que estamos viendo. Espero que les haya gustado. Sigan el canal y, y próximamente vamos a ver la parte 2. Gracias por todos saludos, hasta la próxima.